Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un look inspirado en Black Widow o Viuda Negra de los Avengers Endgame. aplicar la base de maquillaje y la voy a aplicar con una esponja mojada y la voy a esparcir por toda la cara hasta el cuello Después aplico el corrector por todas las zonas donde tengo imperfecciones y lo voy a esparcir con la misma esponja mojada. Me aplico un poco de bálsamo para los labios para que estén humectados y nos quede mejor el labial cuando lo vayamos a aplicar. Después me maquillo las cejas con un polvo en tonos caoba. Esto para que combine con el tono rojizo del cabello. me quedaron un poco gruesas pero intento arreglarlo con otro pincel. Aplico un poco de rímel, pero no mucho para que se siga viendo natural. Después me aplico un poco de rubor. Lo hago con los dedos, pues no me gusta usar brochas. Y al final voy a usar un lápiz para labios en un tono muy natural. Lo rellenamos perfectamente bien. Esto será para darle una apariencia más gruesa a nuestros labios. Después nos vamos a peinar y en este tutorial les voy a enseñar dos trenzas para aplicarlas con este tipo de look. Partimos nuestro cabello en diagonal y seleccionamos ese mechón. de atrás del mechón vamos a poner un poco de spray y después con un cepillo de cerdas cortas lo vamos a cepillar hacia abajo, esto para darle más volumen al cabello. Después procedemos a hacernos una trencita y la vamos a trenzar como una trenza normal lo único que va a cambiar es que la vamos a trenzar hacia abajo como les muestro a continuación solo la trenzamos un poco Si tenemos el cabello muy corto o tenemos capas cortas, vamos a enrollar el mechón de la nuca y le vamos a poner pasadores. Esto para que no se nos salga el cabello de la parte de atrás. Una vez hecho esto, dividimos nuestro cabello de enfrente en dos secciones. Y encima de la coleta que está enfrente, vamos a hacer un hoyo en medio y vamos a pasar la coleta que está hasta atrás. Vamos a hacer este paso una y otra vez, hasta llegar al final del mechón. En este tutorial estoy usando ligas transparentes. Pero ustedes pueden usar las ligas de acuerdo al color de su cabello. Y al final tenemos la primer trenza. Esta primera trenza pienso que va más acorde a lo que tiene Black Widow en la película de Avengers. Y después continuamos con la siguiente trenza. Vamos a hacer el primer paso exactamente igual, dándole volumen al mechón de nuestro cabello. Esto para formar la trenza que se encuentra en la parte lateral. y vamos a hacer la trenza con mucha paciencia aunque es una trenza muy fácil Sujetamos nuevamente esa trenza con una liga Nuevamente dividimos nuestro cabello en dos secciones, pero en esta ocasión vamos a hacer una trenza tipo cola de pescado. Este tutorial ya lo había hecho en un video anterior. Y nuevamente hasta el final lo sujetamos con una liga. El mechón que nos queda de fuera lo sujetamos nuevamente con pasadores en la parte de atrás en la nuca. esconder los pasadores debajo del cabello para que no se noten tanto esto solamente pasa si tienes el cabello muy corto o si tienes muchas capas si tienes el cabello largo por lo general no vas a tener ningún problema con esto Ensanchamos un poco la trencita para que se vea mejor. Y así es como queda el look final. Este es el look final Hay mucho ruido de fondo Espero que ustedes no, no lo alcancen a escuchar Este es el look final Como ustedes pueden ver eh, Al principio hice una trenza Que es, era muy fácil Solamente tenía como que Como que agarrar Unas liguitas E ir atando eh, mechón por mechón Para pasarlo por Debajo del hoyito Y así que que se fuera trenzando. Pienso que la primer trenza es más cercana a lo que, a lo que Black Widow o eh, Viuda Negra tienen en, en la película. Como ustedes pueden ver, pues ella tiene como, como una trencita de lado y creo que la primer trenza que hice en este tutorial va más acorde a, a ese tipo de trenza que tiene Black Widow en, en la película de, de Avengers. Y bueno, eh, también quise hacer una segunda opción. Esta segunda opción es con la cola de pescado. A mí, en lo personal, me gusta más al final cómo queda esta, la cola de pescado. Pienso que se ve más bonita. Y, y bueno, así es como, como logramos estos dos looks. Y bueno, el maquillaje también lo intenté hacer de acuerdo a lo que Scarlett Johansson tiene en la película. En la película ella usa un maquillaje pues súper natural, eh, los ojos creo que ni siquiera los tiene pintados, eh, también los labios son como de un rosa o un rojito, pero muy natural, nada exagerado, y eso es lo que yo intenté hacer con este look, algo pues nada exagerado, algo que se vea natural, las cejas, mmm, las cejas me quedaron un poco gruesas, y eso es porque no encontré la brocha con la que siempre me maquillo las cejas normalmente, entonces y lo hice con otra brocha que es más gruesa, y por eso me quedaron las cejas así, más gruesas, pero por lo general las cejas me quedan un poquito más delgadas. Ok, esto es todo por el tutorial de hoy, no olviden suscribirse a mi canal en la parte de acá abajo, y compartir el video si ustedes piensan que este tutorial les puede servir a alguien más que quiera recrear el look de Black Widow o Viuda Negra en la película de los Avengers. Y bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.